Derecho y periodismo, pero solo uso el derecho, que es curioso. Hay como poca especialización, Ortega y Gassette estaría muy contento. <risa> y yo me quedo con lo de la confluencia de, de, de una mente colectiva funcionando en un solo sentido. Yo tampoco tengo activismo propio, anterior a esto. Eh, mi trabajo de fin de carrera es el derecho de expresión contra las libertades, contra el, las libertades de expresión contra el derecho al honor y sus límites. Eh, entonces es un tema que conozco muy muy bien. Eso me llevó a relacionarme a la vuelta en Madrid con al, algunos movimientos que estaban que estaban ocurriendo para manifestarse de apoyo y eso a su vez nos llevó a organizar un evento en en Tabacalera. Fui incluida en el grupo de discusión de Democracia Real Ya, por personas que apenas conozco. Eh, opinadores profesionales, que he oído decir, pues eh, empezó a tomar un tono muy interesante y, y muy coordinado, y lo que hicieron fue contactar una a una asociaciones en, en Madrid, supongo que en, lo, en otros nodos, porque esto fue nacional, harían lo mismo, pero yo la experiencia directa que tengo es esa, y, y fue y, emails mails eh, como... Tipo un poco, pero para cada perfil de asociación, para cada perfil de, de plataforma ciudadana. La gente que está intentando ponerles remedio por su lado, sin, como un poco autista, sin, sin ningún tipo de, de coordinación ni de comunicación entre ellas, pues bueno, que al menos confluyamos en un punto en el que no tenga línea ideológica determinada. Si es que todo el mundo piensa lo mismo. Al menos porque siempre se tenía la mira puesta en que era nacional y estaba seriamente preocupada no tanto por la imagen pública y demás porque ya superé esa asignatura el primer mes sino por haber eh, espantado al católico normal normal de toda la vida de aquí que era que Dri eh, lleva consigo ocho puntos cerrados que son ocho reclamas cerradas, entonces esos ocho puntos eh, venían un poco impuestos aunque en ningún momento era la intención de Dream poner nada, pero venían impuestos y bueno pues al final los ocho puntos están bastante bien no y además en Dream los anillos de confianza son diferentes porque en el 15M aunque es muy mixto luego tus anillos de confianza suelen ser de más o menos gente como tú una división regional, ¿vale? y puede ser una ciudad o lo que les dé. Bajo una consigna que se llama el fin de los privilegios de la clase política, me parece, que ese es como el punto, eh, algún sistema para el control de la corrupción dentro de las listas. Incluso se habla de listas abiertas que habría que debatir Todo esto estos problemas políticos. No tengo ni idea, pero debería, porque soy súper admin en el nodo y puedo ver el número de usuarios que hay, pero... Sé que son miles en toda la nación, pero... todo el Estado. <risa> es el hecho de incluir a otros en tu propio drama. Es casi no ser egoísta con la pena. Entonces vas, la compartes y de ahí salen soluciones. De momento lo veo bien y casi no me gustaría mirar al, al futuro de medio plazo porque el corto plazo me encanta y lo estoy disfrutando. Y bueno, pues...